Esto es Socialpreneurs. Hoy en Off the Record, mostrando lo que no se ve con Elena Martín y María Ledesma. Muy buenas tardes o días o cuando nos estés escuchando a todos. Hoy estamos aquí con un episodio más de Off the Record. Y bueno, hoy venimos a hablar de varias cositas, de ansiedad, de vocación, pero eh, queremos hacerlo como siempre con un invitado. Hoy tenemos por aquí a Alejandro. Y bueno, le iba a presentar yo, pero creo que es mejor que se presente él. Cuéntanos, Alejandro, un poquito quién eres, qué haces, qué te dedicas. Hola a todos. Eh, pues eh, sí, soy Alejandro Alejandro Carrasco. Soy osteópata, es lo que principalmente me dedico actualmente. También doy, doy clases en, en el Centro, centro tubán de osteopatía. Y, y bueno, principalmente es eso, soy una, una persona de 30 años, eh, que bueno, empecé hace muchos años a, a estudiar primero con masajes, así muy vagamente, y luego poco a poco fui, fui evolucionando, fui avanzando, y a día de hoy sigo de momento estudiando, y, y a eso me dedico. Me dedico a aprender, y, y bueno, a intentar ayudar o acompañar, como me gusta a mí decir,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 sobre cuál ha sido tu proceso para descubrir esa vocación que tienes actualmente como, como osteópata y esa capacidad que tienes de, de juntar eh, y conectar lo que les pasa a las personas a nivel fisiológico con lo que les ocurre a nivel emocional. Entonces, ¿cómo llegaste a la conclusión de que este era tu camino? Vale, pues eh, el momento exacto. No, no lo sé porque luego te pones a pensarlo y hay muchas hay muchos momentos ahí que donde donde había relación con el tema de los masajes. Pero el proceso al final es complicado, comencé en, estudiando, cuando salí del colegio, primero ingeniería informática, probé ahí un año, yo quería ser policía, en principio. Bueno, de hecho, más pequeño quería ser bombero, luego ya policía, y, y lo típico en casa te dice, no, no, tienes que estudiar una carrera. Y dije, bueno, pues me meto a informática, pues se me dan bien los números y las ciencias y demás, y digo, y de ahí pues intento luego rescatarlo de policía. Nada, al año lo veía, lo veía que no, eso no, no me gustaba. Y me cambié a Derecho. Digo, bueno, como voy a opositar, pues, eh, pues voy a meter en Derecho. Luego, aparte, tenía un, un amiguete del cole que también empezaba en de Derecho. Entonces, bueno, lo típico que te juntas ahí un poco. Y, y me tiré tres años estudiando, estudiando Derecho. El primer año bastante bien. El segundo también más o menos bien. El tercero ya se empezó a truncar un poco. Y, y ahí fue cuando, el, en el primer año de Derecho, yo empecé a jugar a... Esto tiene bastante que ver. Empecé a jugar al rugby en la universidad. Al siguiente año me metí en un club eh, y cuando empecé, pues bueno, empecé a, rápido, me subieron al primer equipo y a jugar. Yo no tenía, no tenía mucha idea. Decían que era bueno, pero no era, no era muy experto en el rugby. Y, y claro, me puse a jugar con gente que llevaba muchos años, sabía mucho y por lo tanto me lesioné mucho. Y a raíz de tener esta, este tipo de lesiones, pues conocí… Bueno, iba a, a un fisio y al final no me lo lograba quitar algunas lesiones, y conocí de repente una persona y pff, lo que hacía me, me, me encantó, la verdad, parecía. Él también se tardaba, <ríe> se recreaba un poco con su trabajo, pero, pero la verdad es que era, se veía que era diferente y solucionaba muy rápido los problemas, y de, aparentemente con muy sencillo, como que tenía mucho control del, del cuerpo. Y se me encendió ahí un poco la bombilla, yo creo que se junto, el, el que en derecho empezaba a ir un poco regular, me costaba demasiado, con que descubrí esto. Y me, y me planté el cambio y fue ahí fue muy complicado decidirme, porque al final ya son muchos años y tienes ahí el miedo, la presión que te pones tú, que te crees que, que hay desde casa, que yo en mi caso no existía, pero yo me la ponía. Y hasta que decidí tomar la decisión, le, le pedí el, el currículum a, a mi terapeuta, al que me trataba, y vi todo lo que había estudiado y me lo apunté. Y, y dije, vale, pues voy a por ello. Voy a, voy a ponerme a estudiar esto. Y lo dejé, me puse a estudiar, pues eso. Empecé con quiromasaje y luego pues ya eh, no, no paré. pues eh, Quiromasaje, masaje deportivo, que es lo típico que casi todos empezamos. Luego seguí con osteopatía y a la vez, mientras estudiaba la carrera de osteopatía, con, pues, con acupuntura, kinesiología, muchísimas cosas. O sea, podemos decir que lo tuyo no fue tanto un clic como un proceso, ¿no? Te vas dando cuenta y luego, pues, sí que hay un momento como más clave en el que decides dar el paso. Eso es. Que imagino, pues, que con miedo. Con mucho miedo, <risa> con mucho miedo. Recuerdo que me ponía todas las noches un, un vídeo de, de Luzu Blog, supongo que sabéis quién es, Lo del camino del éxito, que lo conoce casi todo el mundo. Pues para mí ahí fue como un descubrimiento eh, en, aquel, en aquella época y me lo ponía todos los días para eh, ayudarme a tomar la decisión. Y la verdad <risa> es que lo recuerdo como que fue, fue una de las claves que me ayudó. Sí. Eh... Madre mía, pues qué cambio. O sea, sí. Pasar ahí por tantos ámbitos de bombero, a acabar de osteópata, pasando por derecho, policía, informático... Madre mía. Y ahora mismo tienes tu propia consulta de osteopatía, ¿no? Eso es. En la menos. que intuyo que tratarás a bastantes personas. Uh -huh. Y bueno, te quería preguntar un poco ¿cuáles crees que son tú, desde tu punto de vista, vaya, eh, los males que hay ahora mismo en la sociedad en el siglo XXI? De ¿Qué problemas ves tú en la gente? Porque intuyo que en tu clínica, aunque trates a nivel físico a la gente, también tiene vinculada una parte emocional, ¿no? O sea, yo creo que todos los problemas emocionales tienen su reflejo físico. Entonces, ¿qué problemas ves tú? Y bueno, sí, eso con tu experiencia en tu clínica. Vale. Eh, sí, que además me eh, la pregunta preguntado María. Eh, es evidente algunas relaciones eh, emocionales con las con el cuerpo, ¿vale? Lo que se llama la somatización de, de las emociones, que las sabemos todos, ¿no? Lo típico que te pone nervioso y a lo mejor eh, la tripa pues notas eh, o que te sueltas un poco o que te pones un poco eh, estreñido cuando tienes a lo mejor más estrés. Este tipo de relaciones las solemos hacer bastante normal. Las tenemos como muy eh, cotidianizadas. Pero... La realidad es que eh, cualquier emoción eh, en cualquier parte del cuerpo, que esto es una parte de la biodescodificación, eh, se queda como, si no somos capaces de gestionarla, eh, se queda ahí como, no sé si bloqueada, se, se queda reflejada, voy a decir, en esa parte del en cuerpo. Entonces, eh, lo que más viene a la consulta, eh, evidentemente casi todo el mundo viene con con procesos de ansiedad que no tienen ni idea, que le dices, ¿tienes ansiedad? Eh, no, ¿has tenido ansiedad? Eh, no, ¿sabes lo que es la ansiedad? Y se te quedan pensando, eh, bueno, sí, pues que no saben realmente lo que es la ansiedad. Y en cuanto se la dices un poco lo que es, te dice, ah, pues sí, entonces sí, sí que tiene ansiedad. Y se, se ve muy rápido en la manera en la que respiramos y es evidente que todo el mundo tiene ansiedad, no por nada, sino, por, bueno, casi todo el mundo, por el ritmo de vida en el que llevamos. Es muy complicado el estar conectado. Eh, con un ritmo natural, simplemente natural del cuerpo, estoy hablando, porque podemos estar haciendo muchas cosas, gestionando, pero eh, en la conexión que tenemos que tener con nosotros tiene que ser eh, natural, tiene que ser tranquila. Sí, de hecho, justo, eh, yo quería también un poco meternos un poquito en este tema, porque yo recuerdo cuando fui a tu consulta, eh, yo fui una de esas pacientes eh, que le decías, ¿tú sabes lo que es la, la, la ansiedad? Y yo decía, pues yo nunca he tenido eso, ¿no? Como, eso se come. Y, y recuerdo que, que me dijiste una cosa que me marcó mucho, y me dijiste, respira. Y, y yo respiré, y me dijiste, ¿te estás dando cuenta de que respiras, digamos, desde los pulmones, no, no desde el estómago? Eso es ansiedad. Y quería que nos contases un poquito eh, de dónde surge esa ansiedad y cómo podemos detectarla. Porque a veces creemos que la ansiedad son cosas grandes, que le pasa a gente que está en un proceso quizá pues, complejo. Y la ansiedad nos puede pasar a cualquiera. Y yo creo que es importante tomar conciencia para poder trabajarlo. Entonces quería preguntarte cómo detectas si tienes o no tienes ansiedad. Vale. Eh, primero, la ansiedad no es mala la ansiedad no es mala, es un proceso que tiene el cuerpo, es un proceso natural y, y es un proceso que te pone en alerta para enfrentarte a una situación donde necesitamos X recursos del cuerpo, ¿vale? Entonces se nos va a elevar un poquito los niveles de cortisol, eh, se va a haber catecolaminas que también se eleven, vamos a agregar la adrenalina y demás. Eh, por ejemplo, ahora para en cuanto ha empezado a sonar la música de, del programa y demás, pues es un pequeño proceso de ansiedad. Yo he notado eh, que bloqueaba un poquito la respiración del abdomen, respiraba un poco más arriba. Bueno, es normal. Es un proceso eh, natural del cuerpo. El problema es cuando. Eh, Estamos en un estado de ansiedad permanente, ¿vale? El, el problema de la ansiedad es eh, que... Bueno, el problema no. La ansiedad, perdón, es eh, cuando tenemos... Es la respuesta del cuerpo ante un miedo que tenemos de cara a futuro, ¿Vale? Entonces, ¿cómo la detectamos? Eh, si estamos eh, respirando, no somos capaces. muchas personas, por ejemplo, le dices, coge, coge aire por el abdomen, que, que no debería de, de hacerse voluntariamente, simplemente observarse la respiración. Si vemos que no estamos, cuando tuve que respirar un bebé, lo ves que respira eh, por el abdomen, como se hincha la barriga y se reduce. Esa es una respiración normal. Todo el mundo debería estar respirando así. Lo que pasa es que, claro, estamos, eh, hay muchos factores que nos impiden. Pues el, el vientre plano, el six pack, todo esto, también nos hace el, que mantengamos como la tripa aquí y demás. Entonces, eh, la manera de identificarlo es esa, es observarse la respiración. Luego hay, hay, otros, eh, hay otros factores, eh, que es cuando ya la ansiedad está muy en el límite, que, que son derivados por, por estos eh, niveles de cortisol cuando los tenemos muy elevados, etcétera, que es eh, uno de los mayores problemas que hay, que hay ahora mismo, eh, ya que al tener tan elevados los niveles de cortisol, eh, la corteza prefrontal, por ejemplo, eh, se queda bastante eh, anulada, el hipocampo se ve completamente inhibido, que es el, el, el área del cerebro que se encarga en la memoria, que hay gente que se cree cuando tiene un poco de edad, eh, que tiene que como un principio de Alzheimer o que tiene alguna historia de estas, y simplemente es que tiene muchísimas edad simplemente y con corregirlo con cosas eh, no es complicado porque luego cada o sea, es complicado porque luego cada caso tiene su tiene su aquel no hay que ver eh, de dónde viene porque normalmente ya hemos dicho son miedos a futuro y muchas veces estos miedos a futuro tienen una parte muy grande de creencias que tenemos adquiridas ya sea de nuestros padres de pues yo qué sé cualquier situación eh, unos padres que hayan pasado, pues cuando en la época de la crisis, por ejemplo, pues ya nos van a influir a todos los hijos a tener una especie de miedo a, con el tema laboral, ¿vale? A lanzarnos, a, pues van a estar ahí como un poquito metiéndonos. Esos... Entonces, hay muchas veces que, que es complicado porque encontrar exactamente de qué te viene ese miedo eh, cuesta un poco encontrarlo, pero realmente si, si nos ponemos a. A hacer cosas, a pensar menos, y hacer cosas, eh, me refiero a hacer coger hábitos que sean sanos, que podamos hacer todos los días y que vayan a favor de no tener esa ansiedad, como pueda ser tomar el sol todos los días. Simplemente, por ejemplo, con la influencia que tiene en la pineal que es la que nos regula todo el ciclo del sueño, va a hacer que descansemos mejor, pues ya estamos remediando el favorecer el tema de la ansiedad. El hacer ejercicio en la naturaleza, que somos seres vivos, que la gente le dice, es eh, parece que, que separa el, el, los seres vivos de los seres humanos. No, es que somos seres vivos, que necesitamos estar eh, en contacto con la naturaleza permanentemente. Y hay personas que no están en contacto con la naturaleza en meses que se ponen sus zapatillas con suelas de goma y llegan a casa y sus otras zapatillas con suelas de goma se meten en la cama y a lo mejor, yo qué sé, es todo fibra. No, no tenemos un contacto con la naturaleza real. Entonces hay muchas maneras al final de, de remediarlo con pequeños hábitos. Justo, yo creo que también está muy relacionado con esta vida de, de ciudad, porque es verdad que cuando yo salgo de Madrid y me voy a un pueblo tal, es que veo un ritmo de vida totalmente diferente. O sea, como si el tiempo no existiese. Y es verdad que hablando con amigos, yo me doy cuenta que al final el, uno de los mayores miedos que creo que tenemos actualmente, es verdad que en concreto en mi generación creo que, al, creo que al final hemos pasado y estamos pasando por momentos de crisis complejas. Porque tú decías la crisis de 2008 pero y luego el coronavirus y después ahora la guerra de Ucrania. no Como que si suceden acontecimientos, que queramos o no queramos, nos van dejando una impresión en nuestro cuerpo de la que no somos conscientes. Y, y creo que luego también está muy relacionado con ese miedo al paso del tiempo. Es que si no es ahora, no es nunca. Y vivir el presente creo que no tiene nada que ver con eso. ¿no? Entonces, eh, no sé, corrígeme si me equivoco, pero creo que la ansiedad y aprender a gestionar la ansiedad tiene que ver con aprender a vivir el presente. Y al final es eh, salir a correr o leer o dedicar tu tiempo para simplemente estar. Eso, de alguna forma, yo creo que es gestionar la ansiedad, es trabajarla. No sé no sé cómo es esto. Sí, hay que... Mm, eh, claro, has dicho, has dicho varias cosas. Sí, es cierto que no nos ponemos muchas veces una meta clara. Entonces es como que vamos a por todo, todos los días, a hacer eh, mil cosas. Y realmente no tenemos una organización como muy directa. Y, y es como... Estamos haciendo muchísimas cosas, pero realmente si tuviésemos una meta muy definida de dónde queremos ir, eh, podemos hacer muchas cosas teniendo la paciencia suficiente como para llegar a esa meta que, eh, que no tenemos paciencia prácticamente para nada, provocado pues bueno por, por bueno todo el tema de las redes, de la tecnología y demás, nos influye a veces negativamente, esto <ríe> daría para, para, para otro capítulo, eh, en, en, esa, en, en esa prisa que tenemos siempre de conseguir todo ya y, y no, no se, consigue, o sea, no se consigue nada grande rápido, siempre hay que tener paciencia, sea lo que sea. Eh, las personas, esto se, bueno, se ha dicho por ahí, yo lo he escuchado, en, no me acuerdo del mismo el autor, pero las personas excepcionales no hacen cosas excepcionales, eh, sino que hacen cosas eh, totalmente normales de una manera excepcional, que normalmente es tener paciencia y tesón todos los días para ir construyendo algo grande. Eso, por ejemplo, también en el vídeo de este de Remino del Éxito, lo decía. Decía, eh, pon este ladrillo de la mejor manera posible para hacer ese muro. No pienses todos los días, voy a hacer un muro. Porque muchas veces eh, te genera como esa ansiedad de, de, de intentar como tenerlo todo ya. Es como lo que has dicho, esto se puede extrapolar a lo de vivir en la ciudad. Si sí, vivimos en la ciudad, pero ¿de qué manera vives en la ciudad? Porque tenemos parques, tenemos árboles, tenemos el Madrid Río, la Casa de Campo, tenemos el Pardo, tenemos el Retiro. Bueno, en este caso en Madrid, ¿no? Eh, tenemos mil eh, posibilidades de tener contacto con la naturaleza. Y luego parques, muchísimos. Entonces, vivir en la ciudad a un ritmo alto, sí, pero, pero también puedes... Al final, me gusta verlo como excusas, porque realmente todos tenemos la posibilidad de tener contacto con la naturaleza, cuando vamos un pequeño respiro, y no por ello dejar de hacer las mil cosas que hacemos de una manera tranquila. Sí, sí. Tal cual. Yo iba a decir también un poco eso de que la vida en la ciudad al final nos acelera y yo me lo noto a mí misma de estar en mi casa. A lo mejor llevo toda la mañana tranquilamente en mi casa, pero salgo a la calle, y entro al metro y empiezo a correr. Y digo, ¿por qué voy corriendo si voy con tiempo? Me sobra tiempo... Pero bajo las escaleras corriendo y se me va el metro y digo, joder, tal, que viene el siguiente en dos minutos. Pero yo ya uf, voy corriendo, me frustro porque mmm, no me estoy dando la prisa suficiente. Es como, ¿por qué tenemos tanta prisa por hacer las cosas? A lo mejor es mejor parar, respirar un poco, plantearnos nuestros objetivos de vida, ir poco a poco por esas cosas. También yo, por ejemplo, desde mi punto de vista que estoy metida en temas de emprendimiento, de formación de emprendimiento y tal, siempre te dicen pues la carrera por ser el primero, es que tienes que sacar tu empresa antes que el otro, porque es que vas a ser mejor. Pues a lo mejor prefiero tardar un poco más que el otro en sacarlo, pero sacar mi producto, mi proyecto, bien como yo quiero, que sacarlo corriendo por lanzar las cosas, ¿sabes? O sea, Creo que vivimos en un modo constante de prisa, que, que nos vendría muy bien parar y respirar como hay que hacerlo. Y, y nada, también con esto del tema del emprendimiento, lo utilizo para mm, preguntarte ¿Cómo ha sido para ti eh, montar tu clínica de osteopatía? ¿Has tenido mucha ansiedad, mucho miedo a la hora de lanzarlo? ¿Cómo ha sido ese proceso? Vale, eh, pues, le... no sé, esto, esto muchas veces lo pienso y digo, ¿ha sido fácil? ¿ha sido difícil? ¿ha sido suerte? ¿no ha sido suerte? Yo no creo en la suerte, absolutamente nada. Entonces, eh, realmente yo he tenido posibilidades, pues porque en un momento determinado un familiar me, me dio la opción de, de poner en su casa que tenía sitio y, y él, pues bueno, se le ocurrió esa idea de montar ahí una consulta y la monté. Desde, desde nada, nada más acabar el tema de quiromasaje, empecé, empecé ahí a tratar y a raíz de ahí… Eh, pues simplemente fue evolucionando, evolucionando, evolucionando, eh, cuando ya allí tenía la consulta llena pues la saqué, me fui a otro sitio, bueno he ido probando varios sitios, pero realmente eh, la clave ha sido pues eso, tuve la posibilidad con un familiar que me, que me dejó, me dejó en una, una habitación en su casa y ahí fue como empecé la consulta, luego es es complicado, además, esto, a todos los terapeutas eh, que no desistan, porque es muy complicado. Hay muchos momentos en, en que no tienes pacientes, en que cuando empiezas, ¿vale? Hay muchos, eh, dices, joder, esta semana de repente tengo a lo mejor, yo qué sé, dos pacientes o un paciente. Y sin querer, eh, uf, te preocupas mucho. Que no está mal, eso es una preocupación positiva, porque te va a hacer que te muevas y, y va a hacer que busques por otro lado y demás. Pero es duro no, no desistir y caer en algo más fácil de, bah, me meto en un centro, o me meto en una clínica o me meto que al final eh, se da muchísima explotación, como en casi todos los sitios ¿no? donde, donde hay esa posibilidad. Y se paga, se paga muy poquito la gente que está ahí tratando para otra persona. Entonces, eh, animo a todos los que estén empezando, si lo están escuchando, que no desistan. Aunque poco, tengan pocos, pocos pacientes, que, que busquen. Que busquen la manera. Siempre hay maneras. Siempre hay maneras, <risa> sí. Así un poco, para acabar, queríamos hacerte varias preguntas. Eh, una de ellas, eh, bueno, iba a preguntarte un poco, mmm, porque eras que dijesis como... Algún tip a la gente para encontrar su vocación, pero he decidido cambiar la pregunta. Creo que es más bonito preguntarte por eh, una frase que ti te haya marcado eh, a nivel vital. O sea, es muy amplio, pero creo que hemos hablado muchas cosas y me parece que se queda corto preguntarte solamente por, oye, ¿cómo encuentro mi vocación? Porque es una pregunta además un poco, bueno, que se queda corta. Entonces... Algo que a ti te haya marcado en tu vida, que digas, mira, esta frase es una frase que llevo conmigo porque me ha ayudado a crecer. Mm. Uf. Uf, qué complicado. Hay tantas cosas. Eh, vale, una frase. Mm. Bueno, no sé si es una frase, pero algo que llevo eh, a rajatabla desde el inicio es no escatimar absolutamente nada eh, la inversión en estudiar. Absolutamente nada. Yo, todo el. 90, más del 90% de lo que yo he ganado, lo he invertido en estudiar, en seguir estudiando, seguir estudiando. Y a día de hoy lo sigo haciendo. Porque es que rápido se ven los resultados. No escatimar, no escatimar, no es de verdad. <risa> vale, pues nos quedamos con, e, con, ese, con, con esa reflexión. Eh, no sé si quieres preguntar alguna cosita más. Elena, tenemos un par de cositas más pendientes. <risa> y poco tiempo. <risa> Yo iba a hacer, no sé si quieres hacer alguna otra pregunta, yo voy a hacer la pregunta que hacemos siempre y sí. que, como no, voy a hacer esta vez. Y es, eh, ¿con qué animal te identificas y por qué? <risa> eh, con, el ¿Con, el <risa> con el lobo. ¿Con el lobo? Con el lobo, sí, sí. No sé si me identifico o es que me fascina ver desde pequeño siempre me ha gustado, pero sí, me identifico un poquito yo creo con él. Eh... Porque también soy muy territorial y, y también soy muy, muy de manada. Justamente Alfonso en este podcast... estará contenta. <ríe> <ríe> Contento. Es que justamente en este podcast hay una sección que se llama Wolf Spirit, precisamente porque una otro de los chicos, Alfonso, que lleva una de las secciones, eh, su animal tótem es el lobo. Y, y bueno, es un animal muy especial. También es mi animal favorito, me parece un animal precioso y muy profundo. Así que... Me, me encanta. Y un par, una, un par de preguntillas más. Venga. Si tuvieras que traer a alguien al podcast que digas, Buah, me fliparía escuchar a esta persona. Por cualquier cosa, ¿quién sería? Eh, pues mira, a, se llama Sara García Cacho y en Instagram está como Saint Sarah. Y sabe muchísimo, fue profesora mía en la carrera de anatomía, pero vamos, no tiene, o sea, no bueno, sabe mucho anatomía, evidentemente, pero es eh, fisio y está muy metida en, en todo el tema endocrino de la mujer y pf, eh, es una pasada lo que sabe, una pasada. Vale, pues contactaremos con ella. Y para que la gente contacte, contacte contigo y pueda encontrarte, ¿cómo puede buscarte? Pues, eh osteopatía integral en Instagram, la web es osteopatía integral Madrid, creo, bueno si ponen osteopatía integral Alejandro Carrasco seguro que por ahí me Genial, Pues <risa> tenéis ahí toda su información muchísimas gracias una vez más por escucharnos después de tanto tiempo y nos vemos muy prontito, un beso <risa> chao. Gracias, chao Suscríbete a nuestro canal de Patreon, Socialpreneurs para disfrutar de todo nuestro contenido anticipado